Muy buenos días, gracias a Dios por estas primeras horas de hoy lunes, 25 de marzo del 2019, iniciando la semana laboral. Gracias en nombre de todo el equipo de mañana, a cada uno de ustedes por permitirnos llegar hasta sus hogares. Esto es de mañana, gracias a Telenor, Canal 10, que nos empalma con todo el nordeste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 ...que nos empalma con la provincia de los presidentes... ...Espallat, Moca, al 46... ...que nos abraza a todo Santiago y la línea noroeste... ...y para gran parte de Estados Unidos... ...en diferido a través del 1014, a través de Canán... ...a las 11 de la mañana y para todo el mundo... ...telenor.com.do... ...un abrazo grande desde mañana a todos los dominicanos... ...que hacen honor a su terruño querido, con su trabajo honesto en otras latitudes del globo terráqueo. Yo soy Fulvio Ureña y junto a mis compañeros Francis Rodríguez y Raquel Ortega estaremos llevándoles todas las incidencias de noticias, comentarios, entrevistas en el acontecer local, nacional e internacional. De inmediato compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Meteorología, ONAMET que nos dice que para el día de hoy están interactuando dos vaguadas. En diferentes eh, puntos de la trospósfera están interactuando dos vaguadas, lo que está provocando humedad e inestabilidad. Lluvias débiles y dispersas se esperan que ocurran en la zona nor oeste, norte, noreste, sureste, cordillera central y zona fronteriza. No obstante a ello, la Oficina Nacional de Metrología, UNAMED, llama, exhorta a la población al uso racional del agua por la sequía decretada en todo el territorio nacional. Las temperaturas se van a mantener algo calurosa en los cascos urbanos de nuestro país, tornándose agradables en la noche, en la madrugada y primeras horas de la mañana. Estas son las condiciones del tiempo que nos van a regir. Por el día de hoy, dos vaguadas en la troposfera están interactuando, trayendo humedad e inestabilidad en nuestro sistema, lo que puede producir eh, chubascos y aguaceros ligeros en la parte norte especialmente. Exhortamos a que se mantengan usando racionalmente el agua, con mucho respeto, mucho cuidado, el agua que usted desperdicia, el agua que necesita otra persona. Este es, estas son las condiciones del tiempo que nos van a reír por el día de hoy. Y tenemos para hoy cosa importante. El tema inicial es sobre la gran caminata, carrera de bicicleta y carrera que se celebró ayer terminando la semana saludable aquí desde Telenor. Tremendo evento, muchas familias, muchas personas participando en la caminata, en la carrera, en las bicicletas. Cientos de personas participaron en esto, dándole cierre a la semana saludable, para exhortándoles que continúen con esto, que es el objetivo, crear hábito, crear conciencia, que cada uno de nosotros actuemos cuidando nuestro cuerpo, alimentándonos bien, y en orden. La caminata tuvo tres rutas: una de trotadores de 8 kilómetros, esa de trotadores de 8 kilómetros iba desde la salida Anagua, cruzando por la Avenida Libertad, calle Castillo, hasta llegar al Club Mayorista. Otra de ciclista de 12 kilómetros, también desde la salida Anagua, Telenor, salida Anagua hasta eh, lo que es salida eh, Tenares y ahí doblaban por la Caonabo nuevamente hasta el Club Mayorista de 12 kilómetros y la gran caminata de 4 kilómetros desde Telenor cogiendo hasta la Castillo hasta llegar al Club Mayorista. Allá en el Club Mayorista hubo aeróbicos, hubo zumbas, hubo deporte, voleibol, vaquebol, de todo, premios. La animación estuvo dada por Dixon Fernández y Jonathan Suárez, La la presentación de la delega, eh, hubo también presentación de la delegación japonesa que nos eh, acompañó, Aeróbicos y Zumba, Richard Apolinar Herrera, Chimiloco, Elvis González y Luis Weber. Imágenes también ahí como ustedes ven eh, de todas las actividades que se realizaron. Hubo animación por, por Nicolai en las diferentes partes. La primera era en la, en la carrera, iba animando, ¿verdad? Y también había en la caminata animación. Lo que quiere decir que eso estuvo espectacular. Y lo más eh, bueno que ocurrió fue la lluvia que nos acompañó todo el trayecto. Me decía Wagner que... Él quería que el domingo tuviera algo de nubes, algo de lluvia durante la caminata, porque ese, ese sol es eh, eh, fuerte. Sin embargo, sin embargo, eh, yo le dije ese, ese, ese viernes, es posible que Dios te conceda eso. Hay lluvias para el domingo de acuerdo a los satélites del clima. Hay lluvia. Y así fue. Así estuvieron, eh, estuvieron. Estuvimos ahí mojándonos y caminando. En, en ese gran compartir del pueblo de San Francisco de Macorís, ese regocijo, esa fiesta de la salud. Vamos a escuchar algunas declaraciones que nos tiene preparada producción. Escuchemos. Vamos a estar seguros de que va a quedar a partir de hoy institucionalizada en San Francisco de Macorís y hoy que hay cientos de personas, pues el próximo año esperemos, esperamos tener miles de personas compartiendo y disfrutando en familia por una mejor vida. Que Dios los bendiga y bienvenidos sean todos ustedes. Y estuvimos viendo las palabras de Julio Vargas, eh, iniciando el evento, también el himno nacional. Eh, la reverencia al himno nacional antes de la caminata y hubo también la participación del padre que bendijo este, esta gran actividad y lo importante es que ya lo hacen institucional ya eso va a ser todos los años semana saludable con caminata, carrera, bicicleta y todas estas partes que tiene que ver con lo que es eh, aeróbicos y zumbas y los demás ejercicios eh, a la verdad que fue bonito ver la familia, ver a los niños, a las personas participando con entusiasmo. Después de toda una semana de compartir eh, la guía nutricional que estuviera a cargo de la doctora Diana Paulino y toda esta dirección de Yerjan la Antigua, felicidades a él, felicidades a todos los organizadores, felicidades a Telenor que se empeñó desde el principio haciendo suya esta gran actividad y así como ustedes escucharon anunciando que esto será institucional. Todos los años se va a celebrar la Semana Saludable enseñando al pueblo de una manera educada a alimentarse, a nutrirse bien y también a hacer hábito de cuidar su cuerpo, de ejercitar su cuerpo junto con sus familiares. En buena hora, esta actividad de Telenor, Semana Saludable, cientos de personas participaron. Ahí vemos la parte de la carrera donde estaba llevándose a cabo y, a, y al, al participante de más edad se le dio un premio allá en el Club Mayorista. Ahí vemos uno que tiene bastante edad, que siempre está ahí, Francis que siempre anda eh, participando en las carreras, dando un ejemplo que no hay edades para participar y también buscar eh, mejor calidad de vida. Esto es calidad de vida, esto mejora mucho eh, lo que es la salud. Y lo más importante es hacer hábito Hábito en la buena alimentación y hábito también ejercitándose, porque hay que combinar alimentación y ejercicio. Hay que combinar alimentación y ejercicio. Esto es la semana saludable de Telenor. De inmediato, antes de continuar con este comentario tan importante, vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero Francis Rodríguez. Muy buenos buenas, días, Fulvio. Buenos días, amables televidentes. Agradecido de Dios por la luz de este día, que nos dé inteligencia y que nos ayude a desenvolver en él. Yo soy Francis Rodríguez y agradezco a ustedes el favor de cada mañana de permitirnos entrar a sus hogares a través del canal 10 de Telenor y este es su programa de mañana. Que a la verdad el día de ayer fue un día de regocijo y debe sentirse así todo el equipo que trabajó y, y las mentes que aportaron para que fuera posible. Sí. Y sobre todo Telenor que con las grandes causas se une y lleva a la población nordestana toda esta propuesta, porque es una propuesta, repito, esto debe ser política de todo Estado y de toda nación, la de alimentarse saludablemente para que promueva bienes de salud entre ciudadanos, y crear conciencia, todos por igual. Ayer estuvimos caminando, junto a todas esas personas, la verdad que fue una mañana de, de gratificante eh, saludar a tanta gente que nos saludó y que ve el programa, que nos dice que ve el programa y que es de mañana es su programa. Ah, hubo una persona, una dama, que me dice, salúdame, me la que estaba caminando, pues un saludo a la que estaba caminando. <risa> y y sí. así... Eh, en nombre nuestro de Fulvio y de Raquel que esperamos que hoy ya por eh, Dios mediante esté con nosotros integrada y recuperada. De igual manera conocimos a una dama que es eh, enfermera y que sus hijas son no videntes y que oyen el programa y ellas se dan cuenta cuando Raquel no asistió. ya. Yeah. Mami, no escucho a Raquel Oye Y Qué ella bien. quedó de darme Mandarme a través del whatsapp Su nombre Y los nombres de las niñas Cuánto eh, Se notaba el, el amor Y la firmeza De una mujer de lucha Te felicito Y ella estaba caminando también Qué importante. Mira, Francis, ojalá y esto sea asumido, lo que es la Semana Saludable, por los diferentes centros de salud que hay en San Francisco de Macorís, eh, por el hospital también, San Vicente de Paul, también que sea asumido por la alcaldía, como tú lo propones, que así debe de ser, porque esto le agrega calidad de vida a lo, que es, eh, a lo que son los municipios de San Francisco de Macorís. Y un ejemplo para la demás eh, provincia, un ejemplo para todo el país, porque no creo que se haga esto, este, este ejercicio, este esfuerzo en otros puntos del país. Llevar una semana saludable con una guía de nutrición saludable hecha por profesionales y se le dé curso y continuidad y vigencia en el desayuno, en la merienda, en el almuerzo, en la merienda y en la cena. Y mucho menos que concluya con un evento que invita a ejercitarse de una manera o de otra. Es decir, que ojalá pueda servir de ejemplo para toda la nación y para el mismo Estado, que el mismo Estado asuma eh, como su responsabilidad la educación nutricional del pueblo dominicano. ¿Cuántos recursos se podrían ahorrar? ¿Cuántos recursos se podrían eh, ahorrar si tenemos una mejor salud? Miles y miles de millones de pesos. Por lo tanto, iniciativa como esta, y gracias a la idea de Yerjan la Antigua, que ya estamos asumiendo y haciendo esta práctica nuestra aquí en San Francisco de Macorís. Nuevamente felicitar... Ahí estamos viendo los aeróbicos que se hicieron allá en el Club Mayorista. Nuevamente felicitar a todos los organizadores, ayer ya en la antigua, felicitar a la doctora Diana Paulino, a los demás doctores que se integraron, felicitar a Telenor por hacer suyo eh, esta iniciativa y hacerla también ya institucional de todos los años. Miren ahí cómo se están ejercitando. Y lo importante de esto es crear hábitos, que podamos hacer ejercicio por lo menos cuatro o cinco veces a las semanas, sí. combinado con el buen, buena calidad en ¿Sabe la vida. ¿Sabes que, que me, me, me encantó ver un, un momento que fue con, que, con lo que se inició esta actividad ya en el club? Y fue la de Radio... Eh, baile de la radio, en español, porque no recuerdo cómo se pronuncia lo que dijo Nasha, ah. la, la japonesa, porque nos llevaron a que viéramos parte de su cultura, que cada mañana a las 6.30, ah, sí, sí, la sí. radio nacional y en altos parlantes, la ciudad, hace sus ejercicios antes de iniciar sus labores. Y son cinco minutos, seis minutos. Seis minutos de radio eh, de, de, barri, de radio ejercicios, uh -huh. muy propositivos y fáciles. Y, y fácil. todo japonés lo tiene ya como parte de su cultura y de su forma de vida. Y es lo que ellos invitaban también a que lo hiciéramos. Si pudieran encontrar la parte cuando los japoneses entregan, ahí está esa es esa es la parte de los, los japoneses eh, hacen cada mañana señores, cada mañana en su país se inicia a las 6.30 justo y a donde quiera que esté un japonés está detenido como hacen ellos reverencia a su himno a, su, a, a la parte de la bandera y todo ahí está esta es la parte de los ejercicios que... Ahí está como de costumbre. Nacho, está ahí ella. Correcto, como de costumbre, los hacen, japoneses hacen en la mañana. En la mañana. Mira, mmm, me apuesta Raquel Francis, que sí. tiene licencia médica y que tiene la licencia médica por una semana. Sí. Es decir, a todos nuestros amigos Raquel está en licencia médica. Está esperamos en recuperación, que se recupere Franca. Y, y ya y así se pueda es, integrar. Tenerla de nuevo aquí. Mira, Esmeralda Jiménez es la enfermera, madre de las niñas no videntes, a quienes le enviamos y le dedicamos también este programa a esas niñas que escuchan nuestro espacio cada mañana. Gracias y que Dios la bendiga. Esmeralda es la madre. Sí. Que Dios bendiga a la familia, sí, ¿verdad? correcto. Hay algunas declaraciones, me apuntan aquí para... Bueno, no. Entonces, eh, le decía a Francis que ojalá y la nación entera uh -huh. asuma esto. Sí. Por cada peso que se invierte en deporte, el país se ahorra 27 pesos. Esos son los estudios que dicen eso. Y si vamos a la nutrición, una nutrición sana saludable, óigame nos libramos de obesidad nos libramos de problemas cardiovasculares en la magnitud que está y también nos libramos de diabetes en la magnitud que está son miles y miles de millones de pesos que se pueden ahorrar con un pueblo con una cultura de alimentación saludable y bien decía la doctora que el asunto es cómo se distribuye la porción media porción del plato de vegetales eh, y la otra, un cuarto de porción de proteínas y la otra porción un poquito de, de, de cereal, en este caso arroz, pero no tres libras de arroz, sino un poquito. Entonces, como se distribuye esa porción y así debe de ser, así tendremos una ingesta eh, acorde con la salud, acorde con la con los mandatos nutricionales de los profesionales en, en, en nutrición y ponerle ahí diferentes vegetales que puedan aportar los minerales y las vitaminas, las proteínas también en la otra porción, carnes o pescado, y también reducir la sal y reducir los aceites. Y después que usted hace eso, entonces viene la etapa de los ejercicios que debe de combinar con los ejercicios, porque ese es el objetivo de la semana saludable, crear conciencia en cada uno de nosotros para que cuidemos más nuestro cuerpo, cuidemos más nuestra salud, cuidemos más la salud de nuestra familia, que toda se puede incorporar a eso. Recuerde que se empezó también nutrición pediátrica desde los niños, creándoles costumbres, también la nutrición de los jóvenes, la nutrición de las personas adultas y luego combinado con esto los ejercicios. Cuando usted tenga estas costumbres, le va a hacer falta hacer ejercicio, porque ahí usted consigue muchos amigos, usted bota el estrés que se consigue en los trabajos diarios, en el afán diario, en el tránsito, en todo lo que tiene esta vida moderna. Haciendo ejercicio usted disipa todo ese estrés y se adapta, para una mejor vida. Esto es agregarle calidad de vida. Ojalá que tanto los municipios como el mismo eh, Estado asuma educar a su pueblo en bueno. materia de, de, de, de nutrición y en materia de ejercicio. Bueno, eso será cuando yo sea alcalde, que ya lo asumí como, como parte de mi política de, de la alcaldía. Porque aquí no hay la visión que tienen los políticos tradicionales. Y que, aunque somos políticos, critico la forma de hacer las cosas igual y nunca transformarse. Mira, las niñas, las niñas de Esmeralda se llaman Scarlett y Luciani. A ellas nuestro saludo, es Scarlett Carles y Luciani. Nuestro saludo y, bien, y bendiciones. Un abrazo a Ahí ellas. Ahí está. Sí. Ellas son... Las hijas de Esmeralda y están en sintonía siempre. Gracias, Dios la bendiga. Ahí tenemos también que Nicolás González de Patterson nos envía esta foto del doctor Balaguer en sus años mozos. Este trabuco de hombre siempre fue el fiel a su patria y es así. Hoy tenemos que tienen que reconocer sus más eh, fervientes adversarios. Aliva Clercino de San Francisco. Hola, buenos días. Soy Aliva. La policía no tiene piedad por la padres de familia. A los ladrones sí. ¿Tú sabes por qué? Me quitaron mi motor porque crucé eh, en, junto con cuatro policías en rojo. Y me dice uno de ellos que yo soy un fresco, tenía que esperar, lo que pregunté, ¿por qué entonces eh, cruzaron ustedes? Porque somos los lo jefes, y le digo, la ley es para todo, si usted cruza, ¿por qué yo no? Me quitaron el motor sin ser a mí, fui el viernes, me, y que Padilla ven a las 5 de la tarde, me dijo, y cuando fui me dicen, ven al sábado, a las 10, y cuando llegué a las 10, el coronel despachó, el, me dice, lo despacha el lunes. Es por eso es de mi parte, y Padilla no podía hacer nada, él cree que es Dios, pero nada, él es padre de familia, lo que hizo ahora Dios se lo aguarde para sus hijos, hijas, que Dios bendiga, bueno, lo que pasa Oliva es que no debiste cruzar en rojo, aunque la policía cruzara, que, que incumpla la ley otro, no tú, eso es lo correcto, que incumpla la ley otro, no tú, y ya ni de Arenoso, nos dice, buenos días, ¿qué está Dios le bendiga. Es Yanni de Arenoseo. Buenos días, Yanni, gracias por estar ahí. Bueno, gracias por permanecer con nosotros en De Mañana y recordarle y saludar a Scarlett y a Lucian, esas niñas que cada mañana escuchan y ven, y ven nuestro programa. A su madre también, que siga así como una madre luchadora. Francis, y esa, y esa lluvia de ayer fue una bendición. Fue una bendición. Queríamos que fuera y un hoy, poco más extendida. Hoy, hoy van a continuar, porque hay dos vaguadas que están interactuando en la troposfera. Pero van a romper con el anticiclonismo. No, no, no. no. Va a ser eh, débil, suave. Eh, pero no van a ser pero agua. Pero agua. Necesario. Que... Y mira, la naturaleza es sabia. A medida va cayendo despacio, uh -huh. le da tiempo a la tierra en su capacidad de absorción para poder absorber bien esa humedad. Uh -huh. Si cae torrencial, le arrastra y se va, y no moja. ¿De verdad? Sí, uh -huh. pero si dura mucho cayendo, eso le da tiempo a la tierra a absorber y moja. Ya, La naturaleza interesante, es, es, pero, es interesante. Bueno, es que es una, es, la naturaleza es perfecta. Nosotros y así Dios lo mañana. ha hecho como, como es Y nosotros debemos de concientizarnos al, al uso racional del agua y de los recursos naturales Y sobre todo procurar que más allá de, de la lujuria del, la, de la estructura gris Que sea complementada con elementos de menos impacto a la naturaleza y que haya más verdor en la infraestructura urbana de las ciudades, pero sobre todo en nuestro pueblo. Yo no sé qué va a suceder con esta y, la, y el desmonte que ha habido de los parques en San Francisco de Macorís, porque no he visto reponer árboles ni he visto reponer eh, esos que están intervenidos. Desde luego, debe de venir. Mucha gente está preocupada. Debe y de es, venir una política de, de poner árboles. Y de, y de, y de restablecer, restablecer el área de esparcimiento que son los parques. Así es. Porque sería cuesta arriba que se planifique o se haga una obra para impactar y se quede sin resultado. No, tiene que poder restablecer los árboles. Bueno, ya se Eso escucha esperamos. la música, la música de las noticias con Vladimir Paula. Muy buenos días, Vladimir. Hola, ¿qué tal, hermanos del alma? Hola, Fulvio. Hola, Francis. Hola. ¿Y ustedes? Yo, yo aquí estoy... presente yo. Adiós las gracias. Qué bueno, señor. Yo estoy, yo estoy medio agripadito, pero aquí estoy desesperado esperando. Fulvio, no te volví a ver más ayer. ¿Qué pasó ahí? Tuve ¿Eh? que irme a rescostar a, a, a cuando, cuando terminé. recotarte a, a, sí, a, a sí. descansar, ¿verdad? Sí, Además sí. que estuvo lloviendo también. Julio. Me mojé, terminé la caminata, pero me afectó un poquito la, la humedad. ¿Y Francis? ¿Qué pasó con Francis? Me mantuve ahí... ¿Firme, Francis? Firme. Bueno... Gracias a Bueno, ustedes. me viste haciendo el, eh, los ejercicios de, de japonés. Sí, sí, muy ahí. Excelente, excelente. Bien, bien qué buena. Buena cultura. Así es. De ahí se aprende mucho. Como siempre, muy ejercicios hasta meditando, ¿verdad? Y ya entonces, cuando entra la, la, la, el, el mambo dominicano, ya tuviste la bueno, zumba. Bueno, ya vimos lo que era la zumba. <risa> Así mismo es. Miren. Bendiciones para todos y todas, gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares. Iniciamos la semana de la manera siguiente. En el ámbito internacional, miles de personas marchan contra el aborto en España. Una manifestación en contra del aborto reinició ayer o reunió ayer a miles de personas en España, donde la... Interrupción voluntaria del embarazo es legal dentro de las primeras 14 semanas de gestación. Adelante. Tenemos también una intención reivindicativa en el sentido de conseguir leyes que respeten siempre y en toda circunstancia la vida humana. Siempre, desde el principio hasta el final. Lógicamente, no estamos conformes con ninguna ley que justifique en cualquier circunstancia, por mínima que sea, el aborto. Estas señores, miren, vamos a ver por qué de España pasamos a Venezuela. El presidente de esa nación acusa. A Juan Guaidó de compló para asesinarlo. Nicolás Maduro afirma que Juan Guaidó de dirigir un plan para asesinarlo y advirtió que no le temblará el pulso para hacer justicia. Veamos. El imperialismo norteamericano le quiere matar. El títere. El títere diabólico, le acabamos de desmantelar un plan que dirigía él personalmente para matarme, porque este señor Marrero ha aportado las pruebas que nos llevaron, y así lo anuncio, a la captura ...de un poderoso jefe paramilitar colombiano que está en manos de la justicia venezolana. Bueno, ahí está Nicolás Maduro, señores. En el ámbito nacional, Danilo Medina dice... ...República Dominicana está dispuesta a hacer lo necesario para la vuelta a la democracia en Venezuela. Vamos a escuchar al presidente de la República Dominicana. Adelante. Todo lo que sea necesario hacer para ayudar, la República Dominicana está dispuesta a hacerlo. Para devolver al pueblo de Venezuela eh, la vuelta a, tu, a su proceso democrático y en paz. ¿Y qué significa eso? ¿Qué es concreto puede su país ayudar? A... Eh, ayuda regional. Apoyo regional. Ahí están las declaraciones del presidente de la República Dominicana. Miren, señores. Vamos a ver entonces, continuamos. Doméstica mató a su empleadora porque le descubrió sustrayendo medio millón de pesos. La víctima es Cristina García Torres, de nacionalidad española, quien fue ultimada por su doméstica tras descubrir que ésta intentaba sustraer medio millón de pesos de su residencia ubicada en el sector de... Es la esperilla. Así que ahí está, señores. Dijo que Patín Leonarda Falcón, albino, combinada con su pareja, tenía la intención de llevarse el dinero que García Torres tenía en su vivienda. Y para tales fines prepararon una coartada de modo que ella pudiera salir de la vivienda sin nada en las manos. Ahí están las imágenes, señores, de la doméstica. Así que doméstica mató. A su empleadora Porque la descubrió Robándole Medio millón de pesos Bueno señores Entrando ya en el ámbito Local, regional Hayan joven muerto Con un disparo en la cabeza En Pimentel Se trata de Miguel Aquiles Mejía Polanco De 29 años Quien ...fue hallado muerto con un disparo en la cabeza en circunstancia no esclarecida... razón por la cual su cuerpo fue trasladado a Inasif para los estudios correspondientes. Veíamos una imagen, de ¿verdad?, donde se trataba de él... ...que son, fue, ha sido un video que fue colgado horas antes por él bailando... ...y ahí vemos la residencia, mírenlo ahí... Eh, horas antes de morir de morir ¿Cómo se encontraba bailando Ese joven por allá en Pimentel Miguel Aquiles Mejía Polanco De 29 años Encontrado muerto, repito Con un disparo en la cabeza Ahí está La policía está investigando ese hecho Derrumbe de la carretera Mantiene preocupados los residentes en Atabalero Oh Dios, residentes en Atabalero, quienes denuncian, mantienen denunciando que esa obra tiene poco tiempo de construida Y que la misma presenta un gran derrumbe, miren esto, lo que ustedes ven ahí donde, está, eh, donde se ha creado ese monte Eso es un derrumbe, quien se fue por ahí, oh Dios, escuchemos la situación de la calle, ella está buena, pero ahí hay un derrique que está peligroso. Estamos viviendo todo el mundo con un sobresalto porque puede haber un accidente. El, el gobernador viene y nada más dice que vas a hacer y no hace. Él como funcionario, representante del gobierno aquí en la provincia de Duarte, estás haciendo poca cosa porque ya es una situación que debió de haberse resuelto antes de que la temporada ciclónica llegue o que antes de que haya un accidente trágico y lamentable que no se hace nada con después que... Pase el accidente, lamentarse que debiendo de resolver antes de que pase algo. Queremos que vengan las autoridades para ver si nos sacan de pena con esos derique Son dos derriques que ya casi están al borde de parar el tránsito. Estamos expuestos a un riesgo muy grande porque, como puedes ver, eh, no pueden subir los carros al mismo tiempo que bajar. Así que eh, necesitamos urgentemente que se nos arregle ese hoyo que tenemos ahí. Bueno señores, pero qué peligro, Dios mío Miren esto, eso es en la carretera de Atabalero Oh Dios, imagínense ustedes Los vehículos que vienen deben de detenerse Los vehículos que van deben de, de, de detenerse también Primero uno de los dos debe de cruzar Porque solo hay un solo carril El otro se fue en ese hoyo Mírenlo ahí, eso es en Atabalero Qué gran peligro, Dios mío Miren, recuperan varias motocicletas Que habían sido robadas Así que según la policía, las motocicletas eran sustraídas y luego desmanteladas para revenderlas. Ahí están las motocicletas, gran cantidad de motocicletas que este fin, fin de semana fueron recuperadas por la policía aquí en San Francisco de Macorís, incluyendo chasis y otras piezas. Miren esto, señores, increíble. Y eran joven en medio de una persecución policial en esta ciudad. El herido responde al nombre de Anderson Alvarado Marte, quien supuestamente portaba un arma de manera ilegal, quien presenta herida por arma de fuego en el muslo izquierdo, según diagnóstico médico, mientras el joven se encuentra recibiendo atenciones médicas en el hospital aquí en San Vicente de Paul. Adelante. No, oh, que okay. nosotros tengamos enemigos y no podamos tengamos enemigos que nos quieran matar entonces yo andaba con otro muchacho y nos le dieron unos tiros entonces dijo, ven que vamos a pasar por allí entonces y cuando pasamos nos topamos con los policías entonces después que ellos nos agarraron ahí el policía parece que no tiene demás porque después que yo estaba en el camión me agarró y me valió y de todo y me quería matar y de todo, ellos van conmigo Pero tú lo fueron los linceos Los linces los y lince, el camión Haciendo su operativo. ¿Cómo a qué hora fue ocurrido eso? A las 7 de la noche, a las mismas 7 de la noche. ¿Por dónde se desplazaron ustedes? No, ahí en la duarte, ahí a la vera en mi casa, ahí mismo, a la vera en la casa del otro muchacho. Dices tú que no tienes problemas con la policía. No, yo no, yo no tengo problemas con esa gente. Ahí está el herido en el hospital, señores. Miren, Leonel Fernández estuvo este fin de semana aquí en San Francisco de Macorís en una manifestación en el pabellón Bajo Techo,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 ...por Castillo, por Pimentel y terminamos aquí en el municipio cabecero. ¿Cómo ha sentido el recibimiento de los franco-macorizados? Este, con mucha fuerza, con mucho entusiasmo, con mucha alegría... ...por consiguiente creo que aquí hemos consolidado realmente un apoyo muy importante... ...para los proyectos futuros. Ahí está Leonel, ¿verdad? Y ahí está la manifestación justamente de la actividad... ...aquí en San Francisco de Macorís, en el pabellón Bajo Techo... Cuestionado también Leonel sobre, caramba, tema de momento y que todos estamos a la espera, tema reelección, eh, no quiso responder nada ante los cuestionamientos que se le formularon a Leonel Fernández. Ahí está, presa de rincón presenta bajos niveles de agua durante sequía que afecta al país. Así que así se encuentra la presa de rincón, señores. Ay, Dios mío, miren esto. Debe de llover, ¿eh? Debe de llover, porque miren cómo se encuentra la presa de Rincón. Vamos a ver entonces las declaraciones de residentes de la zona, productores de arroz de Rincón, La Vega, y declaraciones de Juan Carlos Lantigua, el director de INAPA. Adelante. Esta empresa y la presa, si esa presa no hubiera estado, por ahí yo no hubiera habido ninguna agua. Yo había habido que Día Los Ríos a seis filas. Para coger agua, si esa presa no tuviera. Imagínate tú, tu San Francisco Macorís, si esa presa no, no tuviera. ¿eh? Si no llueve en Bonado, para acá la presa está fea. Porque el agua que le cae bien es la de, de Bonao. Y en Bonado tiene para de meses que no llueve. Acá hay harinita, sí, pero no para que la presa coja agua. Que economicen el agua, que está feo esto. Si no llueve, tienen que bañarse. Si hay que bañarse dos veces ahora se semana, eso, bañen dos veces. Fíjate, actualmente estamos pasando por una situación bastante crítica. Eh, nuestros acueductos principales de aquí de la ciudad, que son el acueducto de Senoví y el acueducto de Matalarga, que son los que le dan en, en más de un 90% servicio a la población, eh, actualmente están un tanto disminuidos. La fuente de esos acueductos es la presa de Rincón, actualmente esa presa de que a principio de año se, mate, se mantenía en cota 120%, Ahora mismo está en cota 113 y bajando aceleradamente, lo cual representa una disminución en su embalse de 7 metros, que si usted analiza lo que es eh, el área que ocupa la presa de Rincón y 7 metros de diferencia, son cientos y cientos de millones de galones de agua que están faltando en la presa. están las declaraciones, señores, sobre lo que está ocurriendo con la presa de Rincón? Ayer cachó una ligera llovizna, no han sido suficientes, aunque sí funcionó bastante porque lo que estuvimos participando de la caminata saludable en el día de ayer nos benefició. Cayó, cayó bien, ¿eh? nos cayó muy bien, pero en lo adelante caramba necesitamos eh, que el Todopoderoso derrame gran cantidad de agua para que nuestros ríos, nuestras presas puedan una vez más llegar al nivel que le corresponde, claro, no en exceso, porque en exceso también genera mucho daño en nuestro país, pero necesitamos que llueva, que llueva, caramba, ¿eh? y creo que sí que será así con la fuerza del Todopoderoso. Recordarles a todos y a todas, a propósito de agua, que el agua número uno en consumo de todos los nordestanos es Agua Randy Light. 100% purificada con sistema Osmosis, porque es tan dominicana como tú. Comuníquese con nosotros al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio, porque no es lo mismo un botellón de agua que un botellón de agua randilada, señores, exquisita. Llámenos al teléfono en pantalla. No hay tiempo para más. Gracias a ustedes por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Así iniciamos la semana. Si el Todopoderoso lo permite, estaremos aquí nueva vez, mañana, ¿eh? Una vez más para informarle todo lo que ha acontecido. Hermanos del alma, Francis, Fulvio, vuelvo con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, Vladí. Bueno. Feliz día para ti hoy también. Eh, la verdad es que Fulvio, amable televidente, el amigo Maduro no pega una. Se basa todo en el se, miedo. se basa, todo en, se basa miedo. en tratar de convertirse en víctima y en el miedo. ¿Qué cosa le ha, tomado, le ha cogido a este hombre? Mientras tanto el país sigue pasando y mal pasando y siendo la atención mundial porque Venezuela de lo más eh, remoto se pensaba que podría estar pasando por una situación de esta naturaleza. Primero porque es una de las zonas de mayor riqueza, de mayor riqueza, y que grupos pequeños, minúsculos, le han negado a ese territorio, a esa población, vivir con dignidad, porque han obrado para robárselo todo. Y no me explico tampoco en la forma de que constantemente está haciendo salidas públicas masivas, trayendo al pueblo sin tener nosotros explicación como, como vecino, para decir una palabra. Pues esta gente está contenta, es distinta a la que se ve, ¿cómo es? Yo me quiero pregun me pregunto. Es que de ellos es el gobierno, de ellos es todo. De ellos son los pozos petroleros, de ellas son las empresas del gobierno. En manos de militares que están. Y Maduro, fíjate esa camisa, tiene un buen modisto, modista. Eh, que o, eh, refleja la, su bandera. Sí, trabajándolo. Y, y mira, mira, mira, la chaqueta de Maduro, eso es he hecho en exclusividad. Y está gordo y rosadito. Y, y pasa un tiempo que baila siempre. Eh, que baila esa, muy malo. Yo esa, no sé qué ritmo es que él baila. Esa parte no pasa hambre. Esa no. parte no pasa hambre. Pero a mí lo que me apena es la parte de nuestro presidente Danilo Medina, donde dice que República Dominicana está dispuesta a hacer lo necesario para la vuelta a la democracia de Venezuela. A raíz del encuentro que sostuvieron algunos presidentes del Caribe entre ellos el presidente de Haití, Martinica, creo Santa Lucía, no, Santa Lucía, Santa Lucía Jamaica, Jamaica y República Dominicana, República Dominicana y, Haití. y hay otra eh, Y luego, Haití luego le dieron parece una parte a la prensa en el patio y pero ahí, en el frente cuando se iban y ahí entonces nuestro presidente dijo esas palabras hacer todo lo que, está, lo que sea necesario para la vuelta de la se democracia Se de mostraba un rostro un tanto no muy complaciente. Imagínate que los alitas cortas del Palacio, desde la semana pasada, empezaron a promover la imagen de Danilo Medina frente a la de Trump, como si fuera el encuentro de dos colosos o de dos potencias. Como Nunca... presidente de Estado solamente Salvador Jorge Blanco fue... Fue recibido. Fue recibido. Entonces, ahí, así, en esa época, en el, 80, en el 84, tú sí, me estás sí, refiriendo. Sí, sí. Danilo, mira al presidente de Haití y de los demás gobiernos, son economía deprimida. Que el Caribe lo compone, la República Dominicana es el líder en ese tema. Sí. Ahora bien me parece que fue fueron a recibir un rampilimazo del poder de Estados ¿qué Unidos. ¿Qué es lo que él quiere decir cuando dice dispuesto a todo lo necesario? Bueno, él está ahora en su gran encrucijada de que ha asumido de una forma aviesa, o lo han puesto a él, porque yo sigo, a veces saco la culpa al propio presidente y se la agrego a los colaboradores que él tiene, pero a él no le molesta. Él tiene la encrucijada de que se ha ido a una negociación con China sin tener la capacidad solamente para producir una intención de apoyo de los chinos con su dinero para el tema reelección. No es más, eso es lo que se ha dicho, pero le ha salido el tiro por la culata porque los chinos no negocian ese tipo de cosas, como lo hizo los brasileños con Odebrecht porque sabe que Trump tiene un veto a los países de América Latina respecto a la reelección y a los cambios en constituciones. Eso sí él lo supo, porque se lo reiteraron. Se lo reiteraron y me imagino que esa, ese rostro de ayuda bilateral, de, de ayuda regional, ¿qué significa eso en términos diplomáticos? Lo único que dijo Danilo Sí. Ahora, ¿tú crees que un presidente de los Estados Unidos va a llamar a estos presidentes del Caribe y podrá un presidente pedirle todo lo que le pidió o le, o le propuso Danilo al presidente Trump? Yo no lo no sé, eso tiene muchas explicaciones. Pero es totalmente distinto a lo que hicieron desde el Palacio, presentando fotos de esa visita del mandatario a Estados Unidos, que no fue oficial, eh, eh, eh, como tú decías, solamente Salvador José Blanco fue recibido, a una casa de veraneo. Se tomaron una foto al principio que aparecieron, no más, y después aparecen los presidentes que estaban invitados, afuera. ¿Sí? ¿Puede lograrse alguna bilateralidad? o regional, que no sea la de presentarle la situación de Venezuela y que teniendo un socio como China que apoya a Venezuela y tú teniendo contradicción con tu socio principal que es Estados Unidos, que apoya a Guaidó y tú en el medio, esa es la encrucijada del presidente Medina ahora mismo. Así es. Por otra parte... Por tomarle la palabra a ese grupito que lo está manillando. Por otra parte, Francis, hayan muerto con un disparo en la cabeza a un joven en Pimentel. Y yo me Dios. pregunto, ¿qué es lo que está pasando en Pimentel, Francis? Continuamente tuve episodios que están relacionados con, con balaceras, con intercambio de disparos, con personas que asesinan y ahora este joven que fue encontrado muerto con, un, con una bala en la cabeza. ¿Qué Ay, eh. está pasando en Pimentel? Hay que ver a las autoridades que pongan ojo en Pimentel y busquen las explicaciones y traten de corregir. Porque estos intercambios y estas muertes de esta manera, algo, algo se cuece debajo de las habas ahí en Pimentel, que hay que poner coto. Hay que averiguar. La policía nuestra. La policía tiene que investigar. Tiene un, un haber de grandes logros en casos importantes. Una sociedad tranquila. De investigación, y ha logrado mucho. Y eso creo que deben de ponerle atención, porque hemos pasado al extremo de atender y perseguir luego del hecho. La gran audacia de Estados Unidos es que ha logrado Prevenir y hacer estrategia de prevención en los focos de posible gesta de violencia, y eso le ha dado resultado. Nosotros estamos al contrario, estamos persiguiendo después del hecho, obviamente que tienen una presentación de unos estadísticas de baja que, según esos datos, tendríamos que escuchar la explicación exacta para no especular, porque de hecho cualquier policía del mundo quisiera tener la, el porcentaje de soluciones de conflicto que ha tenido la policía nuestra. Así es. De hecho, eso debe de tener un espacio de reflexión a todo, porque no vemos la reducción exacta. No obstante, aquí, y debo de reconocer, la labor de, de horizon Oribense, el general nuestro, que ha logrado reducir directamente el impacto que podría tener las ocupaciones de tierra. Lo enfrentaron y la Fiscalía ya logró incluso medidas de coerción en el respeto al derecho de propiedad. Y en el caso local esperamos que esa misma astucia y empeño de la policía y del jefe policial nuestro se emplee para la prevención y persecución del delito en San Francisco de Macorís. Yo lo felicito porque esos conatos de intento de ocupación ponen en riesgo el derecho de propiedad de todos y además crea cinturones de miseria adicionales a lo que existen, que no tenemos forma de cumplir con sus derechos que se agregan a los derechos de consumo, como son energía, agua, cloaca, en fin, todo. Vamos a escuchar un contacto que tenemos. Buenos días. Buen día. Bueno, parece que se fue con Disculpa, no la, me di, no, me, no, no, no vi la, la llamada. La, la otra parte, Francis, eso derrumbe en la carretera de Atabalero, aquí en San Francisco de Macorís. Una carretera recientemente, una carretera que no tiene mucho que se hizo, esa es reciente esa carretera, y ya presenta en varios lugares, no solo en uno, estos derrumbes. Hace quizá dos años. Sí, y este derrumbe que presenta, eh, en el que aparece la noticia, hay un solo tramo de la carretera que Ahí se está. puede pasar, el otro tramo no se puede pasar. Vamos a escuchar el contacto. Buenos días. Buen día. Buen día. No, ok. ¿Y, ¿Y esta carretera? Ah, sí, sí, ahora sí, ahora sí se escucha. Buenos días. Sí, es Polanco, desde Senabuillo. Bien, Polanco, ¿cómo estás? Ramón sí, Polanco. Buen día. Estamos, sí, buen día para todos. Día. Eh, algo preocupante que yo como padre de familia aquí, que tengo una niña en de que hacer un llamado al general, porque ya la inseguridad está llegando hasta las guaguas que viajan sí. fuera de San Francisco, o sea, la que va para Senoví a San Cero, los delincuentes que han queriendo entrar a las guagua, que los estudiantes lo dejen entrar, oye, eso es para atracarlo. Eh, mi hija fue uno que hasta ahí ya dijo que es como y fue, dijo que lo dejara entrar, y yo que no. Pues el chofer parece que se descuidó y dijo que no, que no podía entrar. Y le dijo, a ti te va a pasar igual que a Emily. O sea, como saben que la guagua es de 0.000, metiéndole terror sí. a esos delincuentes que van ahí que también quieren entrar a la guagua, parece atracar a los estudiantes que bajan de aquí desde ese mundo. Entonces Pero hago un llamado al general de que por ahí se haga siempre un patrullaje de motores, de esos policías que andan ahí sí. de los para llevar el terror a esos delincuentes. Porque darte cuenta, si entra una guagua de esas y en cañonas a esos muchachos o lo hieren con cuchillo. Sí. Entonces queremos evitar eso. Pase buen día. Muy, muchas Chimera. gracias, Ramón. Ahí vemos la, la preocupación de un padre. Sí. Eh, lo único. Sí, Ramón, y debemos de ponerle atención a esos conatos que se están dando en torno. ¿Por qué? Como si estuvieran empeñados en hacer ver a la universidad como insegura. Hay alguien que está interesado en proporcionar estos eventos y hayan pactado con delincuentes para que hagan eso, porque es, es la única manera, porque después que se hace el intento, o lo promueven o lo hacen el temor de ellos es que lo estén vigilando nuevamente, y lo están haciendo a parece. parece sí. porque ya una cosa es y ahora intentar como dice Ramón, en, las, en el autobús, es peligroso antes de irnos Quiero retomar la parte de la carretera de Atabalero, ¿por qué? Porque algún régimen de consecuencia tiene que tener que los ingenieros construyan y se les reciba la construcción y, a, y apenas unos años. ¿Es que está? Ya, ya no sirve. La ley lo así lo indica. Ya no, sí. sí de contratación. Pero no no hay régimen de consecuencia. Y el Código Civil lo establece y, sí. la, y los visos de construcción están preestablecidos. Pero parece también. que están todos en vicio todos involucrados en vicio, entonces no le pueden reclamar al ingeniero que hace la obra. Mientras tanto, se están usando los fondos del Estado, los fondos del pueblo dominicano de esta manera. Pues mira, eso, es, eso hay que ponerle atención, porque las obras hay que tenerle... Eh, después que se hace una inversión, hay que darle mantenimiento y darle vigilancia, pero sobre todo, que al recibirla, se reciban con toda la... Eh, especificaciones que ha sido contratada y pagada. Así es. En, lamentamos el, lo, el hecho de una, de una española que murió a manos de su eh, empleada, quien fue descubierta por, por esta robando 500 mil pesos y ya hoy está resuelto porque ya ella es confesa la doméstica. Lo lamentable es que esto suceda en República Dominicana, que la persona que se le da la confianza de, de darle un trabajo y que haga cosas en la casa termine siendo el enemigo y la asesina de esta dama española de 40 años que reside hace mucho tiempo en el país. Bueno, en saludar a los amables televidentes del WhatsApp, que están con nosotros. Bueno, y ya saludamos a Scarlett y Luciani, que son las hijas de Esmeralda y está dedicado este día para ellas, que escuchan todos los días el programa. Ellas son niñas no videntes y que su madre caminó con nosotros ayer. ¿Eh? Ella es oriunda del aguacate. Wilfredo Holguín, de San Francisco. Buenos días, lluvia de bendiciones. Qué ironía de la vida. Ahora Leonel quiere escuchar al pueblo, pero cuando podía escucharlo, era ciego, sordo, mudo. Qué político esto, dice Wilfredo. Ya veremos. Muy bien. Eh, Geraldo Rodríguez nos envía esto. Bueno, esto es un, como un locrio de pica-pica que tiene Yera. <ríe> Brindis para los candidatos a la alcaldía, a los demás partidos. Bueno, le está haciendo propaganda alguna marca ahí parece que lo están apoyando y a la bueno ahí está franklin nuestro amigo y franklin en la alcaldía y la cara ha reído ah por pues es así que lo está presentando no lo digo oí. yo ya <risa> bueno irka rodríguez buenos días mis amores en cuanto a la visita del presidente a usa ustedes creen que la cara que presenta el presidente en todas las fotos fue porque el presidente trump lo elogió por la gran economía que ha implementado en república dominicana ellos creen que somos tontos, brutos, feliz día. Bueno, eso sí es verdad. El número que termina 8815, buenos días desde Tenares. Buenos días, gracias por estar ahí, saludar a todos los tenarenses y desearle a Raquel, que es de Tenares, que aunque vive con nosotros aquí, que se recupere y venga pronto. Así es. Manténgase ahí y en breve volvemos. Esto es de mañana. Gracias por continuar con nosotros aquí en De Mañana. A La verdad, Francis, que como se presentaron esas imágenes ahí uh -huh. de la presa de Rincón eh, en la noticia, es para nosotros estar eh, con preocupación. Así es. La presa de Rincón es, una de, es uno de los embalses que acumula más cantidad de agua de todo lo que es el Caribe el agua artificial que tiene mayor cantidad de agua y irriga todas estas tierras de la vega y, y, y rincón y, y parte de, de hasta Cenoví toda esta zona ¿verdad? Sí. y sinceramente verla en las condiciones que está es de preocupación una cuenca que es de alta pluviometría y dice uno de los entrevistados que está, han caído algunas harinas, pero no son suficientes para que llegue agua a la presa de Rincón, que también en su momento tiene un espacio para producir energía y otro para irrigar campos, arrocero. Y dice el productor, si no estuviera ahí la presa de Rincón, no pudiésemos eh, producir en las condiciones que están, este arroz que estamos cortando no lo pudiéramos pro haber producido. Gracias a la presa de Rincón tuvimos agua para producir. Y también desde ahí salen eh, importantes agueductos que llevan agua a toda nuestra población. Ahí está el, eh, la importancia de tener eh, precaución, tener respeto eh, por el uso racional del agua. Estas es son las condiciones que estamos viviendo, que no se termina con una simple lluvia. Y las condiciones que hay, de acuerdo a los satélites del clima, de acuerdo al Instituto del Clima, de acuerdo a los científicos, es que esto va a continuar, porque se van a registrar mínimos por debajo del 40% de lo normal, hasta septiembre. Tenemos que cuidar lo poco que tenemos para toda la población. Francis. Es el momento de tu tema. Bueno, pues vamos, vamos a... a escuchar a Francis con el tema central. De mañana. De mañana. Gracias, Fulvio, amables televidentes. La verdad que República Dominicana es una fuente de información constante. Pero de esa misma forma podemos identificar eh, que podríamos perder efectividad en temas de desarrollo, producto del abandono, que es prácticamente natural desde el Estado, a muchas obras. Y eso pasa, parece ser, a todo. Y nos preocupa, llamamos la atención a la alcaldía local, por el estado de algunos parques que han sido intervenidos en algunas áreas, por la que clamamos para que se regularice su inversión, ya que se intervinieron. Entendíamos que teníamos una plataforma creada para aportar los recursos desde el presupuesto municipal a esas obras y que no permanecieran inactivas con toda la buena intención como quieran. Pero hay que hacerla o hay que concluirla. Vamos a darle paso a, a Felicia que nos traiga el cafecito mientras hablamos. Gracias. Gracias. Buenos, días. Buenos días. Gracias, Felicia. Entonces, Gracias. no puede existir en los en el orden público, acciones que queden a medias, porque la propia gestión gubernamental está basamentada en reducir pérdidas y aumentar beneficios, como todo, una gran empresa, una empresa bien cuidada, y donde los controles de transparencia indican que usted no puede asumir deudas o costos o pagos si usted no lo tiene consignado presupuestariamente. De hacerlo así, sería una administración deficitaria y endeudada. Eso para orientar, orientar a la consecución de objetivos bien planificados, pero sobre todo de compromisos cumplidos al término de esos plazos. ¿Qué resulta de cuando no invertimos correctamente? Se elevan los costos, se pierden los ya invertidos y su retorno se queda en el olvido. Y eso es peligroso para toda administración y se lo digo con el ánimo de que se restablezca la vía de construcción de esas estaciones, y en este caso el Parque Juan de Dios Ventura, Simó, en la Avenida de los Mártires y otros, y he visto la reducción de implementar, la, el replantear árboles en los lugares que fueron sacados. Hay unos árboles que yo estoy pidiendo desde hace días, que deben ser podados y están en el parqueo del Ayuntamiento Municipal, frente a la Catedral. ¿Por qué? Porque estamos creando un ambiente de oscuridad y foco de permisibilidad delincuencial a todos los feligreses que salen o entran a la Catedral Santa Ana. Debemos poner atención y también el llamado a que si el alcalde tiene el interés de producir un bien social en esa zona, que ponga las lámparas que antes existían entre esos árboles, sé que están los postes pero no se ven y los restablezca en favor de la comunidad y de la iglesia porque parte de lo que nos da satisfacción es ese contacto, ese encuentro con Dios en los lugares dispuestos como son las iglesias debemos de darle espacio pero también protección en otro orden Yéndonos al tema nacional El, presidente, el ex presidente Fernández Estuvo de visita por San Francisco En unos encuentros muy específicos Entre jóvenes y damas Y vimos algunas imágenes en el orden eh, De las noticias Y es interesante El empeño y la, y la Intención de Leonel Fernández, visitar la provincia de Duarte, que siempre hemos dicho, ha tenido un cierto abandono por parte de, de ministros y del propio presidente en ciertas áreas, no en todas, porque debemos ser justos. Ahora bien, ahora bien, se dice que hicieron todo lo posible para desmejorar la calidad de asistencia a los distintos encuentros que realizara el sábado pasado el presidente Fernández y que fue del litoral danilista, donde hasta se compraron voluntades y se procuró minimizar la cantidad de militantes del PLD que muy probable sean la mayoría asalariados y por temor a perder su salario, no le dieron el respaldo a un compañero, a un expresidente, el que lo puso a ellos a valer y a, y a brillar, y que hoy quieran darle con la punta del pie. Yo digo que los partidos, cuando están sometidos a ese tipo de práctica, pierde sentido el ser miembro de un partido cuando te amenazan, cuando te verifican si son todos del mismo litoral, ¿cómo se explica? Y, y están en una campaña que simplemente deben de dar paso a las voluntades y a las intenciones el día de las elecciones. Y este escenario político es más peligroso todavía, porque a lo que menos le han puesto atención es al modo de organización que queremos tener como partidos o como ley de partido y a la transparencia del ejercicio de la política. Tenemos ley que aunque no es la ley, más, más bonita pero es la ley. Pero lejos de organizar y garantizar que cada cuatro años hayan elecciones libres y diáfanas, más bien es trampa legal para la participación activa de los partidos del sistema, incluidos los partidos pequeños, que son los grandes afectados y que fueron estratégicamente desconocidos en principio para acometerse una ley que no resuelve ni va a resolver la situación de transparencia y de calidad del voto en la República Dominicana. Más bien está promoviendo de que las elecciones y campañas dependen de la cantidad de dinero que usted pueda aportar para, para lograr un objetivo. Y eso no era lo que nosotros estábamos pidiendo que se erradicara del sentir del pueblo, que no hayan votantes a base de pesos, porque de lo contrario tendremos los mismos resultados y las mismas situaciones y el mismo dolor. Y peor aún, que teniendo la oportunidad de resolverlo, no lo resuelvan. Y cuando hablamos de la ley de de, de electoral y la ley de partido, tener una ley que recoge como una especie de estrategia de protección directa de quienes legislaron para eso, los diputados y senadores, Tenerle lugares a un artículo donde yo no pueda, donde yo si tuiteo la referencia de un individuo que quiere ser senador o diputado de una, o regidor y tiene un lastre de su propia vida y que uno lo diga teniendo la base y la verdad que sea timado o demandado por eso, eso es Amordazar la libertad de expresión y difusión del pensamiento no recoge eso. Y la ley que regula eso es la 6132. ¿Qué sentido tiene duplicar objetivos de amordazar cuando aquí el pueblo tiene que saber quién es quién? Cada quien tiene derecho a, a informarse y saber quién se está postulando. Que ahora vemos una cantidad de, de, de intenciones de postularse. ¿Saben ellos a lo que van? ¿A qué se dedica un regidor? ¿A qué se dedica un alcalde? ¿A qué se dedica un diputado? Si vemos este escenario, ellos saben perfectamente que los diputados se dedican a esperar proyectos que le beneficien, que los regidores tienen las mismas condiciones y oponerse a cosas cuando a otro le, le, le guste. Ese no es, eso es falso. La función de un, re, de un legislador es de legislar, hacer las leyes, no es la de repartir. Y bien hace el legislador que se pone a producir bienes legislativos o leyes y no a procurar tener fundaciones como la tiene la hermana de... Danilo Medina, que hoy es una de las fundaciones que más dinero recibe sin ningún tipo de objetivo y sin ningún tipo de control y que a pesar del escándalo de las mochilas se le consignó en este año más presupuesto que todo, porque esos son antros de perdición de clientelismo y de populismo. Recientemente, en el día de ayer, vi una información en el Diario Libre de Peña Guava, ¿Quién es el secretario general de, de Tony? Ese Tony, el del secretario general del sí. PRD. Sí. El secretario general del PRD ayer daba la voz de alerta. Que es interesante por el litoral de donde él viene, que es de los que están en la papa junto al gobierno. Pero él dice, y se le advierte, y se lo advierto a los diputados del PRM que Tony advirtió al país a través de esa, de esa entrevista que alrededor de 12 diputados estarían apoyando la reelección siendo diputado del PRM, que ha tenido una postura clara. Pero óigame una cosa, ¿tú sabes a dónde que se daña? En hablar de reelección, en el orden de la transformación de la constitución, es lo que nos referimos. Y que 12 diputados del PRM estarían entrando a la reforma. Y que dice Tony, lo penoso y lamentable es que lo hagan por dinero. Ahí está la denuncia de Tony Peñaguaba, secretario general del PRD y aliado al partido de gobierno de los intencionados para hacer la reforma. Porque no es la reelección el problema. Porque estoy seguro que no tuviera mayores problemas si Danilo tuviera la condición de no límite en la constitución que él mismo transformó y en la que él participó y asumió el poder nueva vez y ahora la quiere transformar de nuevo, ahí es lo pecaminoso. Por eso les digo que la ley de partido, la ley electoral, más que resolver, ha abierto un escenario peligroso para la constitucionalidad del país y para el buen ejercicio del sistema de partido y la democracia en la República Dominicana. Ojo con eso, amable televidente. Muchísimas gracias, Francis. Manténganse ahí, en breve volvemos porque hay más contenido en De Mañana. Bueno, gracias a todos por estar ahí con nosotros aquí en De Mañana. Saludar a Raquel en su hogar que está de licencia y que se está recuperando satisfactoriamente nuestro cariño y, nuestro, y nuestra espera de que regrese pronto a integrarte al programa Fulvio. En la día de ayer, la verdad que, que fue interesante la caminata y la interacción de los corredores, de los atletas y del ciclismo, pero interesante también las actividades internas ya en el club sobre todo con lo de la zumba sí. eso es, es, es un asunto interesante porque de verdad que se utiliza todo el cuerpo mira pero mira a vladi pero bueno y mira ya ya ahí el productor no no no no no, no. Felicidades, Yayan, por la iniciativa y a Diana y a todo el equipo de Telenor y a Telenor como empresa eh, matriz y promotora de esta gran actividad. Ahí vemos al doctor Garabó, que también era parte del, del staff de preparación porque Salud Pública participó activamente. Yo y ojalá, Francis. Que ayer era el eh, día, de, es decir, la erradicación de la tuberculosis. Sí. Y ojalá, Francis, que todos los políticos, todos los municipios, el Estado completo asuma eso como una política de Estado, el asunto de la salud, de la semana saludable, enseñar a la gente a comer bien, con calidad, y a también a ejercitarse, que tenga dentro de sus programas estas partes eh, me gustó ver algunos políticos que también estaban caminando con nosotros, Medo Cava, Siquio, eh, estaban ahí caminando. Eh, debió de estar ahí también el alcalde caminando, apoyando a su gente. Pensé ¿verdad? que iba a estar ahí. Que pensé no sé que porque, iba a estar ahí. No, eh, la verdad que pensé que él iba a estar ahí porque esto es parte del municipio, es una actividad que ha complementado una etapa de nuestras vidas y va a seguir complementando porque... Tener como etapa de la semana saludable una guía de nutrición, eso va a, a, a redundar en beneficios de la salud del pueblo. Y calidad de vida. Y calidad de vida. Entonces, crear conciencia. Correcto. Y, y también crear hábitos. Correcto. Eso es vital. Eso es así. Bueno, en la parte de pública y política, vamos a entonces a darle la oportunidad a Fulvio que nos traiga un, que tiene un tema que tratar con nosotros y con ustedes y así eh, complementar algo que él había dicho al, al inicio y que quiero escucharlo. Vámonos con Fulvio. Gracias, Francis. Eh, me uno a, a tu pedido sobre Raquel, que se mejore, que venga pronto. Eh, hoy quiero compartir con ustedes el tema sobre el estudio que hiciera la parte social de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra acerca de lo que revela de la visita a sorpresas en nuestro país y de acuerdo a este estudio que fue llevado a cabo por el investigador pedro juan del rosario estas visitas no han generado beneficios que fueron descritos por el presidente danilo medina por ejemplo la reducción de la pobreza la desigualdad en zonas rurales ni en empleos agropecuarios como afirmar el presidente. Y el presidente hizo las afirmaciones de que había generado muchos empleos y que había erradicado la desigualdad en los campos, en las zonas rurales, y que había dado mayor calidad de vida. Lo hizo ante el Consejo de Gobernadores del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA, en una reunión que sostuvieron en Italia. El investigador, Pedro Juan del Rosario, compara los resultados con las estadísticas oficiales del mismo gobierno. No es nada inventado. Con las estadísticas oficiales del mismo gobierno. Y compara cuatro renglones. El primero, la creación de empleo toma el segmento del 2012 al 2016 en empleos agropecuarios. Y en ese lazo de tiempo, del 12 al 16, del primer gobierno de Danilo Medina al, al 16, el campo perdió, perdió 59.261 empleos. De acuerdo a las estadísticas oficiales, del 12 al 16 el campo perdió 59,261 empleos por falta de acciones en los mismos campos, falta de trabajo en los mismos campos, por desatender renglones específicos de producción en los mismos campos. En el periodo. 14-18, perdió 13,142 empleos. En el periodo 14-18, al 18, perdió 13,142 empleos. Por lo tanto, la agricultura, de acuerdo a las fuentes oficiales, ha perdido puestos de trabajos en el campo en la zona rural. Primera parte que se demuestra con las estadísticas oficiales que lo que dijo el presidente en Italia, que las visitas sorpresas habían llenado de empleo los campos, aquí queda evidenciado con la pérdida de 59.126 empleos en un periodo de cuatro años, del 12 al 16, y de 13.142 del 14 al 18, indica que no es como el presidente lo expresó en Italia. Se han perdido muchos empleos en los campos. Porque esto está hecho de una manera sin planificar, no se está planificando. ¿Hacia cuáles renglones va orientado? ¿Cuál es la demanda del pueblo de bienes y servicios del campo, de la zona rural? Y se está sustituyendo los ministerios que están para eso, que son el Ministerio de Agricultura, el Instituto Agrario Dominicano, el Banco Agrícola. Esas direcciones y esos ministerios se están sustituyendo con algo sin planificación, usurpando las labores que deben de hacer esas instituciones y haciéndola una persona en un país clientelista, presidencialista, que solamente sabe el presidente, hasta de una alcantarilla que haya que poner en el campo. Si no le piden permiso a, al presidente, pues no se pone. Una bomba de irrigación que necesita Villa Jaragua, no se pone si no se le dice al presidente para er, irla a anunciar y decir que la va a poner. Entonces, en vista de esta falta de planificación de los renglones vitales de la producción agropecuaria en la, en la zona rural, se han perdido esta cantidad de empleos. La otra parte son los ingresos mensuales, que dice el presidente, que han mejorado los ingresos mensuales de los campesinos. Los más bajos de todo el tren productivo que hay en República Dominicana son los ingresos de los campos. Tienen un promedio de $12,373 pesos. Es el ingreso promedio en los campos. Hay campos que pagan $500 pesos el día, otros $400, otros $600, otros $800. Pero el promedio de otros renglones productivo de la nación son 19.458 pesos. Es decir, que el promedio de ingresos de los campesinos es un 36% menos que el promedio de otros renglones productivos de nuestro país. Nuevamente, las estadísticas oficiales Dicen lo contrario a lo que expresó el presidente en Italia, en ese cónclave de los gobernadores del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA, en Italia. ¿Por qué los campos todos los días están más solos? ¿Por qué los campos están todos los días más deprimidos si tenemos mayor cantidad de empleo, como dice el presidente, y si tenemos eh, mayor eh, estándares de ingresos, bueno, simplemente porque no sucede como el presidente dice. Otra parte que sacó a colación el investigador Juan eh, Pedro Juan del Rosario de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, fue que los ingresos no agrícolas que hacen personas del campo, pero lo hacen en partes urbanas, es decir, que emigran a trabajar a las urbes, a las ciudades, del 2008 al 2015, estas actividades urbanas de campesinos aumentaron a 89.2% y a 77.8% respectivamente, más que las agrícolas. Es por eso que usted ve ese éxodo de gente de campo hacia las ciudades. Actividades no agrícolas hechas por personas que son agricultoras aumentó un 89%. Ellos me dirán, pero si no hay condiciones en los campos, pues me voy de aquí y me voy a las ciudades. Apagones largos en los campos, tal vez en algunos puntos de las ciudades no, no hay. Oportunidades de estudio, en los campos no lo hay. Oportunidades de poner cualquier tarantín y tener esos empleos eh, que se tienen improvisados bueno, pues se van a los pueblos a formar esos cordones porque no se van a dejar morir de hambre en los campos y sí. esto ha aumentado. Empujado señor. por el producto de la falta de oportunidad. Falta de oportunidad. O de apoyo. Y el chiripeo, también lo dicen las estadísticas. Es de apoyo, falta es, de apoyo. Es, es, es prácticamente el 60% el chiripeo. De hecho, la informalidad. La informalidad. De, de, esas, son de las, esas son de las cosas que enfrenta hoy Impuestos Internos y muchos sectores organizados que compiten con sectores no organizados y no regulados, y es una competencia desleal, que es una garantía del Estado a través de la ley. Sí. Entonces, si no lo hace, si no se cumple, pero como tú entonces limita cuando tú no le das oportunidad y tienen la alternativa de sostener o sobrevivir en base a un negocio que no esté regulado. No es no decir, regulado. que es una es, es algo como entre la espada y la pared. ¿Cómo Entonces, hago? Sí, ¿cómo hago? Entonces, Francis, esto ha aumentado desde el 8 al 15 en un 89%. Gente que se sabe. Lejos de, de Lejos de reducir y aumentar en la parte rural la producción y la satisfacción de vivir ahí. Ah, Exactamente. Pues peor aún, ahora, Fulvio, te digo, esa falta de oportunidad. ¿Tú sabes qué ha identificado este ciudadano, Francis Rodríguez? Estuve en varias comunidades, campos, y la referencia que hay de la situación de esos lugares que conocí es que las drogas, la, la francachela, se ha adueñado de esos como cualquier barrio de la ciudad. Así es. Es decir, es. que los jóvenes también están siendo permeados sí, por ese flagelo. Por las drogas. Dios. Y otra libres. cosa, Francis. La suficiencia alimentaria, él dice que nosotros tenemos una suficiencia de un 85%, pero Aduana, que es oficial, dice que los hogares dominicanos compraron, ¿tú sabes cuánto? 57 mil millones de pesos en el 2017 de alimentos, y que esto representa un 38% de los gastos. Por lo tanto, la suficiencia alimentaria no es de un 85%, es de un 62%. Y eso es analizado con las estadísticas oficiales. Por las la que, que ellos presentan sí, al día de hoy. Al día de hoy. Lo que nos quiere decir a nosotros, como pueblo, que esto simplemente es un engaño más. Qué pena. Es un engaño más de la visita sorpresa. Eso no soluciona la problemática del campo, lamentablemente. Sí se usa para politiquerías baratas. Bueno, Fulvio, gracias por tu información y por ese tema tan importante y irradia y todo lo que es la realidad la del realidad, país. La realidad. Este lunes gracias por continuar Julio, con nosotros aquí en De Mañana. De mucha actividad ha este lunes. Ha sido un lunes de mucha actividad, muchas noticias, Francis. Y pensar también, Francis, en la necesidad que tiene el pueblo dominicano de tener hábitos de buena alimentación. Sí. ¿Por qué? Uno me preguntaba, pero no sale más costoso, no es muy caro, no lo puede... Sí, sale mucho más económico. Claro, con elementos sencillos. Pero si tú le pones de sazones casi un 15% del costo total de la comida, si tú le quitas todos esos condimentos y tú la condimentas con cosas naturales, ya tú te estás ahorrando un 15% en la preparación de los alimentos. Y así, y la salud, todo lo que tiene que gastar para después mejorar la salud. En definitiva, eh, y somos, ter, somos tercos, testarudos. Totalmente, lo digo, totalmente. Me, me aculpo, porque sabiendo y pasamos la hoja y teniendo la oportunidad, no cumplimos con el, con el espacio del ejercicio. Yo tengo tiempo que no hago actividad física, eh, y eso tiene que ver con la responsabilidad que yo deba de tener conmigo mismo. Pero desde ayer yo decidí caminar y pienso que desde hoy continuar y no, y, no, y no quedarme atrás. Y me voy a hacer mi chequeo. ¿Qué te parece? Sí, sí. Entonces, eso tiene que ser una costumbre y una forma de vida para todos. Y es lo más importante porque nos lo están enseñando de forma colectiva. Todos estamos aprendiendo a consumir saludablemente. Eh, Fulvio, tengo unos amables televidentes que también nos están mandando eh, a través de WhatsApp. Déjame saludar a Yudelka de Pueblo Nuevo. Buenos días, bendiciones y espero que Dios recupere pronto a Raquel. Esa flor, oigan esto, esa flor hace falta en el jardín. <risa> Qué bien, gracias. También recibimos el número que termina 0482, Francis tú debieras de ser el, cal, el candidato síndico, por tu experiencia y honestidad he tenido el privilegio de salir a reuniones de consejos de regidores y observar tu integridad de defender los recursos de este pueblo, ojalá que la sociedad tenga los principios que para ser votante consciente, no por lo que yo te dé de pago para que votes por mí, sino por la capacidad que tú puedas ver en mí, Así eso sí es. Así es. Pero, y eso se lo digo para favor de todos los candidatos que con esta característica tienen. Hay un contacto, Francisco. Porque Buenos no días. se puede ser votante por pago. Eso es un deber, un derecho y un deber constitucional, sí. el votar. Porque de ahí depende la estabilidad de nuestro país. Buenos días. Buenos días. Francisco está con mi voto como presidente Bu y Fulvio como vice. Así ah. que ya lo saben. Oigan, quiero decirles sí. que... Le de, sinceramente tiene un buen corazón defienden a nuestra a, a, a nuestra provincia también yo quiero aclarar y decir algo que eh, alguien debe de por ejemplo el el cargo del gobernador, yo no entiendo para qué está él, por ejemplo, las secciones, los, rurales, los sitios rurales de aquí, los campos, están totalmente abandonados, por ejemplo, Laguna de Coto, eso tiene más de 50 años que se le hizo un arreglo a la, a la, allá a la carretera, sí. una entradita, algo simple. Y eso es horrible, Allá hay muchos que acá muchas cosas Yo no sé cómo nos se han matado todos Porque yo sinceramente admiro a esos choferes Porque es como gatillando que suben esas locas Ay, Alguien debe de darle seguimiento yo creo que a los sí. sitios rurales, aquí a las secciones sí. Así que lo apoyo Muy bien, pues vamos a pedirle a, a, a nuestro gobernador Que es un hombre que, que atiende la, a las personas Y es un hombre sencillo Y él sabe la responsabilidad que tiene en la provincia para ser voz y portavoz de estas quejas ante el gobierno y esperamos, y sé que él tiene mucha, mucha conexión estatal que le pueden ayudar. Esos son caminos productivos, Laguna de Coto, porque de ahí deben salir los frutos a la ciudad para el consumo humano. Si no le propiciamos a esos productores una entrada y salida de la cosecha, Correctamente, entonces vamos a estar precariamente viviendo. Bueno, amables televidentes, hemos concluido por hoy. Esperamos que mañana tener el favor de todos ustedes en este y un nuevo programa de De Mañana. Fulvio. Así es, feliz resto de día para todos y nos vemos mañana en De Mañana.